Tengo otro mensaje Ay, qué a Julio César Caviria sí. en Remedios. Quieren pues. que vamos a Remedios, que llevemos el grupo de techno que le gusta muchísimo. En el nordeste, ah, qué bien. Sí, tengo 65 años, dice Julio, pero me gusta, me gusta demasiado esa canción. Puli, un abrazo. Te queremos muchísimo. Ay sí, Ahora, sí. No sí. le quería preguntar a Juan porque estamos en una en un país donde está el reggaetón, el vallenato, la salsa, la ranchera, o sea, todos estos géneros son, tenemos muy cursos muy crossover. ¿Cómo llegan ustedes con tecno, con electrónica, a conquistar también ese tipo de público? Esa pregunta es curiosa porque comenzando por ahí, por ejemplo, en el caso con mis padres, al, al principio tuvimos como ese encontrón de por qué no elegir una música más latina, que tuviera digamos raíces más nuestras pero eh, a mí también me llamaba mucho la atención el tema de la filosofía con la que venía el techno, que es como mucho más social era un movimiento que digámoslo así era de gente que acallaban mucho que era muy oprimida y les tocaba expresarse como a través de ritmos en los que no se hablara mucho cierto en el caso de hip hop por ejemplo que era muy de, de contar sus historias como en la calle y demás, pero en el tecno nacía era como el rey era donde se juntaban muchas personas a bailar y como a expresarse eh, escondidos, por decirlo así, porque eran muy oprimidos y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo venía muy de, del hip hop, muy del rap, mis amigos escuchaban rap y me enseñaron a, a tocar, como que mi primer acercamiento fue con tornamesas, pero era otro género. Así vale. que eh, creo que por ahí encontré más como esa afinidad de, de poder expresar pues claro. mucho eh, como mis ideas a base de sonido. Bueno, bueno, muchachos, para eh, Diana, disculpame. No, es que yo, yo quiero que Giuseppe nos diga. Sí. Giuseppe, nos escucha bien. Tranquilo, es que es el paradero. Ah, bueno, si la escucha Diana. ¿que ¿Cuál es la diferencia de producción del Tecno en Italia aquí en Colombia? Eso es el de Colombia ¿Cuál es la diferencia? ¿Acerca de no existe una diferencia de los dos la, la, la techno es una música general eh, por ejemplo mucha música de los chicos viene, es tocada también en mi país eh, mi música también, que soy italiano es tocada también en nuestro país entonces esto es una de las cosas mejor que yo creo en la techno que se puede unir estar todos juntos en diferentes países también no yo creo que no no está una, una diferencia de de techno eh, la música es la música es unión sí. así Entonces, es pero bueno muchos estarán preguntando qué es el techno pues veamos a ver cuál es el trabajo de este maravilloso ¿En Ay, ni se ve. ya. de la cue. Vamos les decía que era mucho chispón, chispón, chispón, Sí, chispón. Claro, totalmente pero eso se maneja por medio de un beat, tengo entendido. Y ese beat es lo que genera el tema del ritmo de ritmo del texto. ¿Qué es lo que emociona a la gente o qué anécdotas tienen ustedes con base en este tema de ritmo? Claro, eh. es un género de mucha energía y es basado en instrumentos electrónicos, ¿no? como eh, la simulación de baterías reales encapsuladas en máquinas y creando frecuencias en vivo. Sí. Las frecuencias naturales alteran mucho eh, los estados de ánimo y también como las emociones cerebrales, por decirlo así. Entonces, eh, como que al haber esa sinergia entre todos los instrumentos siempre causa como mucho, mucho puro mucha energía. Entonces creo que eso le, le llama mucho la atención a mucha bueno, ahí estamos viendo imágenes, este es un concierto en Villa de sí. ¿no? Este, sí, o, ¿qué tal, o es Metal y Tecno la, se música pues, pues, van unas 3.000 personas más o, un o menos. Ah, realmente es, la, un, la, es un festival que alberga personas de, de toda Colombia. Sí, pero pues que llama gente de Bogotá. Entonces, pues, no es, como, no es como decir, ah, no, es que es la gente de Villa de Leyva la que está Ajá. en el festival, sino que, como es para el Festival de Cometas, que es muy conocido en Villa de Leiva. Sí, exacto. Entonces, ahí hay gente de Pereira, gente de Bogotá, hay muchísima gente de Bogotá, sí, eso, pero es por la sí, ubicación. Exacto. Sí. Pero es un festival que llama a personas de muchos, de muchos lugares, porque además se, hace, se organiza en ciertos puntos de Villa de Leiva que son. Como bastante especiales por toda la historia que tiene Villa de Leipa, pues, de hace muchos años atrás. Yeah. Bueno, ustedes tienen un proyecto, educativo ¿se acuerdan que yo lo me decía ahorita? ¿De Casa de Alvorea? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Casa Alborea es un proyecto que en la, te más el criófono, por nació en, la, pues como en plena pandemia, ¿sí? cuando estábamos muy encerrados, y consiste como en guiar un poquito más a los productores que por ahí sí. no tienen como mucha idea de cómo moverse en los medios, cómo por ahí construir un, una buena obra para presentar al mundo, eh, cómo profesionalizar más, ahondar más en el conocimiento. Entonces, como que nos juntamos eh, varios productores y y, y comenzamos a, a gestionar a través como de nuestros propios estudios, porque realmente es eso. Eh, los alumnos que pueden ser de cualquier parte del mundo eh, que de hecho hemos tenido gente de, de Alemania, por ejemplo, eh, acá de, de Chile, de Cali, de, de Ibagué también tuvimos, o sea, vienen vienen a visitarnos a nuestro estudio de varias partes del mundo y es precisamente para eso, como para ahondar y aprender esos detalles que hacen que uno pueda forjar la carrera y darse como un impulso más más profesional. Ustedes se han presentado en Chile, en Argentina, creo sí. que han estado en Panamá también. Sí, sí, sí. Eso, pues, habla muy bien del, del trabajo que ustedes hacen y sobre todo que es un género, como lo decíamos ahorita, que no es tan fácil de conquistar a un público porque es un género muy específico además. Sí, yo, sí. de verdad, yo consideraba lo contrario, yo consideraba que el género de ustedes era abierto y que todo el mundo se enamoraba de ellos. <risa> no es un público es, es, es complejo sí porque de todas maneras así digamos los festivales muevan mucha gente un festival digamos más mainstream lleva tres veces o cuatro veces la misma cantidad de personas así que el flujo de información creo que es menor pero aún así es todo es posible o sea hay que trabajar claro. mucho hay que tener mucha disciplina pero pero, pero hay, es que haber, Lulo. Sí. Jefe, hay que darle duro a qué pena. claro no igual pues como quería completar un poco la idea Igualmente esa también es como la finalidad nuestra eh, con respecto a Cazar y es eh, mostrarle a, la, a las personas que están interesadas en salir adelante con esto eh, que sí se puede, que es, ah, es algo de mucho trabajo, pero realmente... Nada es fácil, o sea, estar acá, por ejemplo, sentados presentando este, este programa, no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana, es algo que ha requerido, me imagino, muchísima dedicación de parte de ustedes, muchísima disciplina y es lo mismo en, en este estilo de música, es algo que llevamos haciendo varios años, pero que se puede. Y ese es como el mensaje que quisiéramos transmitirle nosotros siempre a las personas que vienen y que nos dicen, hey, pase muy bacano, qué que bueno poder llegar al punto donde ustedes están y creo que a nosotros nos falta un montón por delante, pero nos gusta mostrarle a las personas que sí se puede, claro. Josepe, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Dónde te vas a presentar el fin de semana? Yo voy a tocar en el Ministry, Ministry Sound. Eh, con los dos eh, con uh, Roger que es un otro artista de la, de la Francia que viene por aquí a tocar con nosotros eh, por uh, por Medellín Underground de, en el clan techno son los dos promotores de este evento que sí. creo que será un buen evento ¿y luego a dónde vas? después sí. voy a tocar en Manizales en donde ah, eh, el, el club se llama Loop, ¿Sí? y después vuelvo por uh, Europa ¿Y después desde cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué <ríe> se necesita exactamente para tocar tecno, o sea, la consola, ¿qué se a... la de música. Pues realmente, a ver, lo que pasa es que normalmente un DJ utiliza un mixer y unas unidades de CD. ¿Qué es un mixer? Es, eh, un mixer es una consola donde se agrupan las señales Entonces, eh, tenemos el mixer que normalmente tiene de 4 a 6 canales eh, Y tenemos unas unidades de CD Que en cada unidad vamos a poner una canción Y esto lo vamos a mezclar en, en, en la consola Pero realmente lo que nosotros hacemos es algo distinto Porque nosotros no hacemos DJ set sino live entonces el live consiste en agrupar no solo cuatro ni seis, sino doce, dieciséis señales distintas y con estas señales formar claro. una pista claro, con diferentes instrumentos. Mejor dicho, en este paradero se le da gusto a todo el mundo, de todo, aquí todo puede pasar, todos los géneros musicales. Este martes musical y cultural está lleno de canción, o sea, género canción de tecno, de electrónica, como decimos, y aquí tenemos estos jóvenes talentos locales que han sido una representación importante, animales. claro, que han sido una representación importante de Colombia en el mundo. Pues de verdad, resaltamos este trabajo que ustedes realizan. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. gracias, gracias. Síganos representando a Colombia en el mundo y obviamente Italia está prácticamente aquí en Colombia trayéndonos sí, esos conocimientos del texto también aquí a esta región. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo nos encontramos? Uh -huh. ¿Cómo, nos ¿Cómo, ¿Cómo los seguimos? ¿Cómo nos seguimos? Sons of Hidden Light. Eh? ¿Cómo perdón? Sons of Hidden Light. ¿Sí? Sons Así, of en, Hidden Light. En, en YouTube también pueden encontrar... Eh, varios eh, fragmentos pues de, de videos que tenemos como son Son Deen Live eh, y bueno no pues eso ya yo sé es el mi sello es Borindi Records perfecto sí el mi sello es Borindi Records en mi nombre como artista solo es solo Borindi no éxito. Bueno, de nuevo aplausos felicitaciones. Gracias. Como la decía ya, saca todo para pasar y tanto puede pasar que nos vamos a un corte.